Congreso Mutacional. Generamos muchas veces anclajes emocionales o, o almacenamos situaciones inconscientes que no somos capaces realmente de visualizar, porque son situaciones que quizás no tienen lógica. Crecemos en un contexto y todo lo que nos rodea para nosotros es información y eso es lo que nos genera nuestra percepción sobre la realidad, ¿no? ya que la realidad es subjetiva. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.